Eh, hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Buenas tardes. Este, pues estamos aquí en otra, en una nueva sesión de lo que es este, este seminario. Y bueno, pues eh, ojalá que estén aprovechando eh, pues las lecturas, los videos que estén haciendo, eh, las actividades que estén realizando en el marco del, del seminario. Este, estamos ya eh, por iniciar esta sesión 2 del de, de módulo 1, de, como recordarán ustedes, en el primera, la primera sesión estuvimos desarrollando algunas eh, ideas, eh, estuvimos reflexionando sobre algunos conceptos, algunas categorías que pueden ser útiles, no solamente para el análisis, sino también para fortalecer la, la, la acción, los procesos organizativos, y que a veces sí es importante... Eh, meternos un poquito a profundizar en estos conceptos, en estas ideas, este, no tanto con un fin académico o escolar, sino también, eh, pues muchas de estas ideas este, están presentes en las luchas de los pueblos, ¿no? Que, que están eh, de alguna o de otra manera eh, enfrentándose o resistiendo, pues frente a las diferentes formas de poder y dominación a nivel global, a nivel nacional, etcétera, ¿no? Eh, bueno, eh, una vez que hubimos eh, pues hecho una revisión muy rápida, muy muy rápida de algunas ideas que tienen que ver, por ejemplo, con el capitalismo, la modernidad, eh, el colonialismo en la sesión pasada, en esta sesión vamos a, a adentrarnos en otras ideas, en otros conceptos que eh, pues pensamos que también son importantes eh, profundizar un poco en ellas para precisamente eh, este, pues tratar de eh, eh, completar, digamos, eh, ampliar nuestro horizonte de reflexión, nuestro horizonte de eh, lo, todo lo que tiene que ver con eh, estos debates, estos debates que hay en torno a eh, eh, los conceptos que vamos a abordar el día de hoy, que son precisamente el de racismo, eh, poder, eh, hegemonía y dominación, Estado y colonialidad. Eh, bueno, son algunos conceptos que eh, también eh, están emparentados o son, eh, son, van aparejados con los conceptos que estuvimos viendo la vez pasada. Eh, vamos a iniciar, vamos a dar inicio entonces con esta reflexión sin mayor preámbulo y eh, un poco eh, vamos a iniciar de manera un poco aleatoria, ¿no? no es que haya un orden lógico o específico por el cual estemos empezando con estos conceptos, pero eh, vamos a empezar con uno de ellos, que es precisamente el concepto de racismo, eh, que eh, sobre todo en los últimos años ha cobrado nuevamente mucho auge, ha cobrado mucha visibilidad esta idea, este concepto de racismo, eh, pues eh, sobre todo pues, eh, eh, por lo que podemos observar cotidianamente en nuestros países ¿no? latinoamericanos, donde existen todavía ancladas históricamente, muchos conceptos, eh, muchas prácticas, eh, muchas percepciones, incluso, que hay en torno a esta, a esta idea del racismo. Eh, y que incluso a nivel mundial pues, se ha vuelto a reposicionar el debate a partir, por ejemplo, de... Eh, pues recordarán tristemente algunos, eh, algunas eh, situaciones que han pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos años, ¿no? recordarán ustedes, eh, pues estos, estas escenas eh, brutales de represión de la policía, este, de, de policías blancos eh, reprimiendo, incluso asesinando a personas este, eh, cuya, cu cuyo color de piel eh, pues, eh, se conoce como negro o este, como afrodescendientes. Vamos a entrarle un poquito a estos, a estos debates. no eh, Y bueno, eh, en algunos lugares esto se expresa de una manera más cruda que en otra. Y en otras no lo es tanto, pero eso no significa que el racismo no exista, incluso ahí donde eh, aparentemente eh, hay una coexistencia, una convivencia eh, más armónica entre personas que eh, se asume que son de diferentes razas, aunque vamos ahorita a debatir un poco esta idea de raza, eh, que es una, un concepto muy problemático, junto con el concepto de racismo. Eh, es evidente que para poder hablar de racismo, pues hay que hablar de razas, ¿no? Y cuando nos metemos a hablar de razas, pues es un concepto muy problemático, muy polémico, sobre todo en el ámbito de la antropología humana, ¿no? Eh, es decir, eh, este, bueno, entre, en las especies vegetales o incluso en otras especies animales, está muy clara la variabilidad de razas, ¿no? pero cuando hablamos de seres humanos no hay un consenso entre los especialistas que se dedican a estos temas para aceptar el hecho de que la humanidad pudiera estar dividida en razas. ¿no? Hay debate, hay quienes están a favor de la idea de que la humanidad está dividida en grupos raciales y hay eh, algunos otros que plantean que en realidad eh, este, es inaplicable el concepto de razas a la humanidad eh, sobre todo porque lo que hay en realidad, pues es una variabilidad fenotípica. Hay ciertos rasgos que eh, son comunes a ciertas colectividades y que además son hereditarios. Eh, pero, eh, digamos, eh, no lo suficientemente significativas como para pensar que eh, la diferencia entre una persona este, de piel blanca o con los ojos rasgados o de piel oscura es tan significativa como para decir, que estamos hablando de razas en, en, en un sentido biológico, de tal suerte que eh, lo que algunos plantean es que más bien lo que hay eh, es una suerte de variabilidad eh, fenotípica que se expresa con ciertos rasgos, pero que lo que realmente marca las diferencias entre grupos humanos, entre un grupo y un humano y otro, pues por supuesto no es el color de piel, no es el eh, si su cabello es este, lacio o es crespo o si sus ojos son rasgados o no lo son o si es alto o bajo, o etcétera, sino más bien eh, la cultura. La cultura sí marca diferencias, sí marca variabilidades significativas y no así las razas. Es decir, una persona que eh, haya nacido, por ejemplo, este, en, en Europa y que tenga una coloración de piel este, muy blanca, eh, perfectamente puede adaptarse a vivir en un entorno, este, por ejemplo, en donde la mayoría de las personas tienen una coloración de piel oscura, o donde incluso las costumbres, eh, digamos, eh, propias de este, de, este, de este otro pueblo, o incluso su cultura, pueden ser muy distintas del lugar en el que posiblemente haya nacido. Es decir, eh, la, la, este, la variabilidad fenotípica que puede haber entre personas, por, por color de piel, por estatura, por, por este tipo de cabello, por ojos, etcétera, no es tan significativa como para plantear diferencias entre una persona y otra que eh, nos hagan pensar que eso es lo que establece, eh, digamos, el criterio fundamental para la, la, la, las diferentes colectividades que existen al interior de la humanidad. No así el tema de la cultura. La cultura, bueno, en resumidas cuentas, lo que quisiera un poco transmitirles con esta idea es que desde un punto de vista eh, este, de algunos autores, de algunos estudiosos especialistas en el tema, hablando de, de la humanidad, las razas no existen, ¿no? No, no puede haber lugar a pensar en que existen las razas, como un criterio de diferenciación. Mientras que desde el punto de vista de otros autores, que no vamos ahorita aquí a meternos a discutir cada uno de ellos, solamente para decirles que desde el punto de vista de otros autores, las razas sí existen, hablando de la humanidad, pero en todo caso cuando incluso los que aceptan que sí existen una, una variabilidad en razas esta esta variabilidad no es significativa eh, tanto como lo puede ser por ejemplo la diferencia lingüística las diferentes lenguas o las diferencias culturales eh, es decir eh, las razas podrían o no existir hablando de la humanidad pero eso no es lo realmente importante o lo realmente relevante porque incluso si existieran si asumiéramos que existieran no son significativas para establecer diferencias y mucho menos lo son para decir que una raza es superior a la otra o que una raza tiene más capacidades intelectuales o cognitivas que otra. Eso ya estaría totalmente fuera de, de lugar el poder decirlo, aun cuando asumiéramos que las razas existen. Pero incluso les podría yo decir, desde hace muchos años, desde hace décadas incluso, desde mediados del siglo pasado, eh, este debate serio sobre la existencia, de las razas entre seres humanos, no es un debate, digamos, que haya continuado avanzando mucho, eh, no es del todo significativo, porque lo que en realidad sí existe, y eso es algo que tendremos que reconocer, si bien no está claro si existen o no las razas, lo que sí existe es el racismo. Y el racismo eh, no tiene que ver necesariamente con las razas, sino que tiene que ver más bien con eh, prejuicios, con ideologías políticas, con otro tipo de eh, percepciones y perspectivas que no necesariamente tienen que ver con el hecho de si una persona eh, tiene co un color de piel u otro. Es decir, eh, lo que realmente es significativo porque sí existe y porque además establece no solo diferencias entre unos seres humanos y otros, sino que además establece eh, relaciones de dominación entre unos y otros, no solamente de diferencia, sino de dominación, es precisamente el tema del racismo. El racismo sí existe y el racismo es una expresión que regularmente se le asocia con las razas, pero que cuando uno lo empieza a analizar bien, al final de cuentas, muchos de los prejuicios racistas que existen eh, en las colectividades humanas, en las sociedades humanas, ni siquiera tienen tanto que ver con la idea de raza, sino que se atraviesan otras ideas que no son propiamente raciales, sino que son más bien lingüísticas o incluso culturales, o podríamos decir étnicas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando decimos que eh, una persona, este, no sé, es más ignorante que otra porque proviene de un pueblo o de una comunidad indígena, eh, muchas veces ni siquiera estamos hablando del color de su piel o de su aspecto físico para decir que esa persona es inferior, sino que lo que estamos diciendo es que esa persona, pues, tiene costumbres extrañas, costumbres raras, o que tiene costumbres... Eh, diferentes a las nuestras, o que, o que esa persona habla una lengua distinta, ¿no? y si nos ponemos a ver con atención, el tema de la lengua, es decir, que una persona hable una lengua diferente a la mía, no es un asunto racial, no es un asunto biológico, es un asunto cultural en todo caso. no Este concepto de, de raza es problemático, pero lo que sí existe es el racismo. no Entonces, el racismo, eh, digamos, es una ideología muy débil en el sentido de que su fundamento es muy débil. Es decir, hablar de racismo anclándonos en las diferencias raciales es un concepto muy débil, pero es un concepto que tiene mucha fuerza política, que tiene mucha fuerza social y que está presente en las relaciones sociales constantemente. El problema con el racismo, como decíamos un poco, es que es una ideología que se asocia a muchas otras, es decir, eh, el racismo no necesariamente tiene que estar asociado al totalitarismo, pero puede asociarse al totalitarismo. No necesariamente tiene que estar asociado a una perspectiva nacional socialista, pero puede estarlo, como en el caso del nazismo. Eh, y en fin, ¿no? el, el, el racismo es un concepto que eh, digamos establece límites y fronteras entre nosotros y los otros, o sea, los que somos y los que son diferentes a nosotros, o incluso eh, a lo que nosotros quisiéramos ser. Eh, este, pero, eh, por otro lado, es un concepto que cuando se articula a ciertas eh, instituciones políticas o a ciertas relaciones de poder, se convierte también no solo en un instrumento de dominación, sino también de segregación, de negación del otro o incluso de represión, como lo que ha ocurrido en Estados Unidos eh, desde hace mucho tiempo, pero que ha vuelto a generar mucho, eh, pues mucho revuelo a partir de estas represiones que ha habido contra la población afrodescendiente en Estados Unidos. Entonces, eh, digamos que el, el, el racismo, eh, por si lo quisiéramos definir de alguna manera, aunque es problemático definirlo, podríamos decir que es una forma de dominación eh, de un grupo hacia otro, en donde se parte del supuesto de que lo que hace o lo que facilite que un grupo domine al otro es la, las diferencias raciales, pero donde regularmente las diferencias raciales dejan de ser significativas y lo que encontramos en realidad más bien son diferencias de índole lingüístico-cultural, eh, pero que han sido racializadas, es decir, se les ha atribuido que una persona habla una lengua distinta porque es de una raza distinta, aunque en realidad lo que pasa es que es de una cultura distinta, pero, no, pero, pero se asume que es de una raza distinta, o esa persona tiene costumbres distintas a las mías porque es de otra raza, aunque en realidad lo que hay es una diferencia cultural, pero que se ha, eh, vamos a decirlo así, biologizado o sea racializado para asumir que eh, la diferencia entre es nosotros y los otros es de índole biológico racial. Entonces ese es el problema con el racismo, su ductibilidad, su maleabilidad, su porosidad y su capacidad que tiene para adherirse a otras diferencias, pero siempre bajo el supuesto de que se están eh, digamos eh, asumiendo como, como raciales aunque eh, en términos de rigor conceptual pues eso sea prácticamente insostenible entonces es por eso que no solamente hay racismo contra las personas afrodescendientes también hay racismo contra las personas indígenas, insisto no necesariamente por su color de piel eh, a veces el color de piel es lo que menos importa, sino a veces por su lengua o por sus llamadas costumbres o sus tradiciones o su cultura, ¿no? Aunque regularmente la gente que discrimina a otra persona por su cultura o por su lengua, no va a decir que es por su lengua y por su cultura, sino que va a decir, ah, es que son de una raza distinta, ¿no? Son de una raza indígena o son de una raza qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es el, el, el tema con el racismo, ¿no? Que es un concepto, insisto, débil, eh, insostenible, sin fundamento, eh, sin fundamento serio, pues, ¿no? Pero con una gran fuerza política, sobre todo... Eh, eh, que además permea en, en, en la vida social, en el, en el imaginario social, es decir, está presente en nuestras relaciones sociales. ¿no? Eh, eh, a lo mejor en algunos países se expresa de una manera más exacerbada este, este, que en otros. ¿no? Eh, recuerdo hace, este, eh, hace poco una, un amigo, ¿no? un amigo panameño que vive acá en México, me decía eh, yo, mientras vivía en Panamá hasta los veintitantos años, hasta que terminé la carrera, nunca me pasó por la cabeza pensar que yo soy negro. ¿no? Eh, sencillamente eh, era una persona más, un panameño. ¿no? Es decir, este, en Panamá nunca nadie me dijo negro o oye negro ven acá o ve para allá o cómo estás negro. Cuando llegué a México, tomé conciencia de que soy negro. ¿no? Eh, cuando llegué a México y la gente se refería a mí como el negro, el negrito, eh, etcétera, este, empecé a tomar conciencia de que más allá de la frontera de mi país, eh, eh, alguna parte de la población podemos ser considerados negros. ¿no? Entonces, eh, insisto, en algunos países, eh, dependiendo o en algunas regiones de algunos países, dependiendo de las, de las este, relaciones sociales en su conjunto, eh, se podrá asumir que una persona es o no es eh, de tal o de cual color. Pero insisto, el racismo ni siquiera tiene que ver con la negritud, ¿no? tiene que ver con otras formas de dominación cultural que, eh, que terminan por ser racializadas. Eh, hay mucho debate y mucha tela de dónde cortar, es un tema muy complejo en el cual podríamos profundizar muchísimo, no me voy a detener en los autores que han discutido sobre esto, porque el racismo está articulado además con otras ideas, con otros conceptos, eh, como puede ser, por ejemplo, el colonialismo, etcétera, pero esos otro, son otros, otros temas más, más amplios, más, más, más de mucho debate y, eh, pues bueno, el tiempo que tenemos no es tanto y además hay otros, otros conceptos que hay que discutir. Entonces, eh, no sé si, si creo yo, espero que con estas ideas que ya hemos abordado un poco sobre el tema del racismo, eh, pudiera, pudiera ser, digamos, suficiente como para tener una perspectiva y como para un poco pensar desde nuestras comunidades, desde nuestros países, cómo se expresa el racismo en, en, en nuestros entornos. ¿no? Eh, en algunos lugares es más, eh, es más este, eh, virulento que en otros. ¿no? En algunos casos está estrictamente asociado al tema de la piel o del color de piel o del cabello o a los ojos o a la estatura. Y en otros casos está más articulado a la lengua, a la cultura, a las tradiciones, e incluso al lugar donde la gente vive, ¿no? Es decir, este, a veces también se racializa el territorio, ¿no? Es decir, eh, los que vivimos en la ciudad somos unos y los que viven allá en la comunidad, en la sierra, son de otra raza, ¿no? Es decir, hasta los territorios pueden racializarse. Por eso les digo, el, el racismo es un, un concepto muy eh, maleable, se puede adaptar a diferentes circunstancias, ¿no? Eh, ahora, este... Eh, el concepto de racismo eh, está asociado a otros conceptos que también se pueden ver de manera asociada o también se les puede ver de manera, eh, de manera específica, ¿no? Y es un poco el concepto de poder al cual quisiera que pudiéramos este, ir adentrándonos un poco. Igual, sobre el tema del poder, pues hay toneladas de libros escritas al torno a ello, desde la época de los griegos, desde antes, este... Eh, los egipcios, los pueblos mesopotámicos, eh, ya habían en algunas de, de estas grandes obras, ¿no? el libro de los muertos, por ejemplo, se hablaba ya un poco sobre el tema del poder, en fin. Eh, el tema del poder es un tema muy discutido, muy debatido, se obtiene muchos enfoques, muchas perspectivas desde donde se puede abordar. Yo quisiera eh, hacer un abordaje muy específico sobre el tema del poder, que eso no quiere decir que para todos los autores que han escrito sobre esto, pues coincidirían con esta idea. Pero creo que es una idea muy clara y muy muy gráfica incluso para poder entenderla, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos del poder siempre lo asociamos a lo negativo, ¿no? Siempre lo asociamos a su dimensión negativa, ¿no? Estamos en contra del poder, ¿no? Eh, pero también el poder tiene una dimensión positiva, ¿no? Eh, cuando un movimiento triunfa, ¿no? Cuando un movimiento social triunfa o cuando incluso este, ejerce, digamos, su capacidad de acción para para tener una pequeña conquista, un pequeño logro o un gran triunfo, pues es una forma de ejercicio del poder, no es un poder a lo mejor este no es el poder de la dominación, es un poder que emerge desde el pueblo, pero es una capacidad que el pueblo tiene para para producir, para construir, para elaborar una nueva ley, para parar una minera, etcétera, es también una capacidad, no en ese sentido el poder es una, tiene una dimensión negativa, la dimensión de negar, de suprimir, de reprimir, de acotar, de negar, etcétera, de excluir. Pero también el poder tiene una dimensión positiva, ¿no? el poder de, este, de crear, el poder creativo incluso, el poder de crear algo, el poder de resistir, el poder de deconstruir o de reconstruir o de, o de lograr que una, una lucha triunfe, eh, es también una forma de ejercer el poder, pero en un sentido vamos a decirlo así, transformador, ¿no? Transformador de acuerdo a los intereses populares o los intereses del pueblo. Pero cuando hablamos de la, del poder, que yo supongo que es un poco lo que más queremos ahorita aquí ver en esta parte, al menos en este módulo, el poder en un sentido negativo, en un sentido eh, de negatividad, el poder tiene que ver eh, desde este punto de vista negativo con la capacidad que tiene alguien para eh, ejercer coacción o ejercer eh, o incidir sobre la vida de un otro ¿no? es decir, visto en términos muy gráficos eh, muy a la, a la, desde la perspectiva con la que Max Weber, un, un autor que no nos vamos ahorita aquí a meter a, a discutir pero que eh, desarrolló una concepción del poder que me parece muy gráfica para poder entenderla. este autor Max Weber decía el poder no es otra cosa en términos muy esquemáticos eh, que la capacidad que tiene A eh, sobre B para que B haga lo que, a quiere que haga lo que A quiere que haga, a pesar de la resistencia que tiene B sobre lo que le está pidiendo que A que haga. Eh, a lo mejor suena un poco enredado, pero voy a tratar de explicarlo un poco mejor. Es decir, si, si A, A puede ser cualquier persona, cualquier institución o cualquier país, es capaz de hacer que B haga lo que A quiere que haga, a pesar de la resistencia que B tiene respecto de A, en ese momento podemos decir que alguien está ejerciendo el poder sobre alguien más. ¿sí? Es decir, si yo estuviéramos ahorita, suponiendo ¿no? que esta fuera la escuela y que estuviéramos en un salón de clases, y si yo les dijera a todos, ¿saben qué? Que ahorita van a ir todos, todo el salón de clases, yo fuera el maestro, todo el grupo va a salir al patio y va a hacer 50 sentadillas y 20 abdominales. A lo mejor habrá algunos que digan, no quiero hacerlo, ¿no? ¿por qué lo voy a tener que hacer? este maestro está loco, ¿no? Y yo podría decirles, ah, y el que no lo quiera hacer va a ser reprobado en el curso final. Y entonces, los que están en contra de hacerlo, a lo mejor se ven obligados a hacerlo, porque dicen, pues, si no lo hago, este loco me va a reprobar, ¿no? Entonces, hay algunos que a pesar de que no quieran hacerlo, a pesar de que a lo mejor se resistan a hacerlo, van a terminar por hacerlo, porque si no, eh, cobran el riesgo de que yo los repruebe, de que yo les ponga una nota reprobatoria. Y a lo mejor habrá algunos que digan, ah, el maestro este, tiene razón, es bueno hacer ejercicio, voy a hacer 50 abdominales, no solamente voy a hacer 20 y 20, voy a hacer 50 abdominales y 50 sentadillas, ¿no? Quiere decir que hay una parte del grupo que está convencida de hacer lo que yo le pedí y otra parte del grupo que no está convencida de hacer lo que yo le pedí. No importa, a final de cuentas estoy ejerciendo el poder sobre ambos. A pesar de que algunos están convencidos y otros tienen resistencia a hacerlo, pero a final de cuentas, ambos grupos lo están haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy A, el grupo es B, y yo como A tuve la capacidad, a pesar de que soy uno solo, soy minoría, ¿eh? no tuve que coaccionarlos este, físicamente, no tuve que obligarlos a empujarlos al patio para que hicieran este ejercicio. Lo terminaron haciendo. Es decir, mi palabra y la posición social que ocupo fue suficiente para obligar a estas personas o para convencer a otro grupo de personas a que hicieran lo que yo quiero que hagan. Eso es el ejercicio del poder, dice, dice Max Weber. La capacidad que tiene alguien de incidir sobre la vida y las decisiones de otro, a pesar de la resistencia de ese alguien respecto del que está ejerciendo ese poder. Ahora, el problema, dicen otros autores, aquí me voy a meter con otro autor que es muy interesante, que es Antonio Gramsci. Es que eh, el poder se puede ejercer, en un sentido negativo, se puede ejercer de múltiples formas. Es decir, si yo eh, obligara a ese, siguiendo con el mismo ejemplo del, del, del ejercicio en la clase, si yo obligara a todo el grupo a que, a que hicieran esto de que hicieran las sentadillas y los abdominales, y de repente dentro del grupo que está en contra, algunos se me revelaran y dijeran, pues no lo vamos a hacer y hazle como quieras. Estás loco y no voy a hacer eso. ¿Por qué lo voy a hacer si me estás obligando? Si yo sacara un, un garrote, ¿no? Como policía y les, los amenazara y les dijera, ah, el que, el que no lo quiero hacer, lo voy a golpear. También estoy ejerciendo el poder, pero ahí el poder ya no lo estoy ejerciendo ni a pesar de la resistencia de unos ni con el convencimiento de otros sino que ya los estoy obligando físicamente, los estoy coaccionando físicamente para que hagan lo que yo quiero que hagan. Entonces, al hacer eso, lo que estoy haciendo es ejercer el poder de manera co este, coercitiva. Estoy coaccionando físicamente y lo que dice Gramsci, por ejemplo, ese ya no solamente es un ejercicio del poder, eh, digamos, eh, a partir de la eficacia que puede tener la posición que yo tengo eh, como maestro, o, o la capacidad que yo tengo para convencer a, a otros de que lo hagan, sino que ya estoy ejerciendo un poder como dominación. Es decir, estoy dominando incluso a esos que se me están revelando. Entonces dice, dice Gramsci, el, el poder se puede ejercer como dominación. O incluso el poder se puede ejercer como un convencimiento. Es decir, si yo les hablo muy bonito a unos y les digo, es que miren, si ustedes van a hacer el ejercicio que yo les estoy pidiendo que hagan, Van a fortalecer sus músculos, van a, a tener una mejor condición física, les conviene hacerlo. Y además no solo eso, les voy a poner la mejor nota al final del curso. Entonces quiere decir que los estoy convenciendo. O sea, mi, mi capacidad de persuasión es tal que logré convencerlos de que hagan lo que, lo que yo quiero que hagan. De tal suerte que cuando yo logro que los dominados hagan lo que yo quiero que hagan, y si yo soy el dominante, ya no los estoy dominando en realidad. Lo que estoy haciendo es ejercer un poder sobre ellos hegemónico. Es decir, con el consenso de ellos. Lo que estoy haciendo es convencerlos de que hagan lo que yo quiero que hagan. sí Y eso es una forma de ejercer, de ejercer el poder, dice Gramsci, como hegemonía. Mientras que si se me resisten o si no quieren, pero yo los coacciono por la vía de la violencia o por la vía de la amenaza, lo que estoy haciendo es dominarlos. Entonces, en resumidas cuentas, el poder negativo se puede ejercer al menos como convencimiento, es decir, como hegemonía, o se puede ejercer también como dominación, es decir, a pesar de la resistencia, a través de la coacción, por el uso de la fuerza o por el uso de la amenaza, por el uso de este de, de, de la coacción legal, vamos a decirlo. ¿no? Entonces, es interesante ver cómo, cómo se ejerce el poder, porque eh, muchas veces decimos, ah estamos en contra del poder, pero ¿de qué tipo de poder estás en contra? ¿no? cómo se está ejerciendo ese poder respecto del cual estás en contra. ¿sí? Eh, porque el poder que es más, más difícil de romper, el poder que es el más difícil de transformar, de, de, de, de quebrar, es el poder hegemónico. ¿sí? Porque cuando la gente está, eh, digamos, no convencida de que lo que me están pidiendo que haga es lo que debería de hacer. Es decir, cuando estoy inconforme, cuando no quiero hacer lo que se me exige que haga, eh, es más fácil que estalle una rebelión, es más fácil que eh, en cualquier circunstancia, en cualquier coyuntura, eh, digamos, la situación está... Es como cuando decimos, este, la, la paradera ya estaba seca, lo único que faltaba era echarle un, un cerillo para que se prendiera. ¿no? Es decir, cuando hay inconformidad, cuando hay este descontento, cuando los dominados no están contentos con el poder que ejerce el dominante, ¿no? es más fácil que provenga una rebelión, es más fácil terminar con esa, con esa forma de poder. A lo mejor va a ser más explosiva, a lo mejor va a ser más, este, eh, más riesgosa para los, los, los dominados, porque se van a tener que enfrentar físicamente al, a, los, a, lo, al, al, a, a los dominantes, a la élite en el poder pero por lo menos hay una conciencia crítica de que, lo que, de que lo que nos están pidiendo que hagamos no lo queremos seguir haciendo, de que no queremos seguir viviendo bajo ese yugo de poder. Pero, ¿qué pasa cuando los dominados están contentos con la dominación? ¿no? Cuando los dominados, es decir, cuando hay hegemonía, cuando los dominados, cuando los subalternos, dirían, diría Gramsci, cuando los que están eh, padeciendo el ejercicio del poder, pues ni siquiera ven mal el ejercicio del poder, al contrario, ¿no? Eh, viven eh, la enajenación, ¿no? es decir, cuando ni siquiera me cuestiono el capitalismo, sino que soy parte de él, voy a, la, a, la, a, la, a las plazas comerciales, me compro los últimos tenis de moda, me compro la última ropa de moda, este, cuando, cuando realmente me tragué todo el cuento, digamos, del, del, del, del, del, de la élite dominante, e incluso terminé por hacer míos, por apropiarme, de los valores de la élite dominante. Es decir, cuando pienso que, lo que, que la forma de vivir que me han impuesto es la mejor forma de vivir posible. A eso Gramsci le llamaba cuando, eh, cuando eh, los dominantes no solamente han logrado el consenso de los dominados, sino que incluso les han impuesto su visión del mundo. Es decir, yo no vivo como un purgués, como un, como un empresario, como un poderoso, pero sin embargo creo que vivo como tal porque con mi salario me alcancé a comprar este, los últimos tenis de moda o el último electrodoméstico que acaba de salir. Es decir, cuando realmente me han hecho creer que para poder sobresalir y para poder ser alguien en este mundo, tengo que aspirar a ser lo que esa élite me ha dicho que debería de ser. ¿no? Es cuando realmente es más difícil romper el poder, como, como el, el ejercicio del poder, porque los dominados ni siquiera se han dado cuenta de que tienen un poder que los está coaccionando, que los está, este, que los está controlando. Entonces, eh, el, eh, en resumidas cuentas, eh, el poder como dominación es más frágil que el poder hegemónico. El poder hegemónico es un poder eh, que tiene el consenso social, que tiene la aceptación de las mayorías. Y por tanto, eh, no va a ser difícil romper con, con, con esto, porque si quisiéramos romper con ese orden establecido, no solamente nos enfrentaríamos a ese estado o a ese capital que nos domina, sino también a la sociedad que tiene el consenso y que además ve con buenos ojos eh, la dominación. Entonces eh, es interesante ¿no? adentrarnos un poco, un poco con, esta, con esta idea del poder porque nos permite eh, ir más allá del solamente decir ah estoy en contra del poder o el poder es malo o el poder es negativo o, o el poder es, es frágil o, en fin. Hay que hay que a lo mejor profundizar un poquito en este análisis y, y a lo mejor eh, yéndonos un poco a, a los ámbitos en los que ustedes se desarrollan en los que ustedes se desenvuelven preguntarnos un poco cómo se ejerce el poder qué tipo de poder es el que se ejerce en mi comunidad en mi, este en, en mi región en mi país porque no es lo mismo hablar del poder del estado del poder del ejército del poder de la burguesía o del capitalismo que hablar del poder del Consejo de Ancianos o de la Asamblea del Pueblo. Cuando, cuando una comunidad toma una decisión en una asamblea comunitaria, es una forma también de ejercicio del poder. Claro, a lo mejor algunos dirán, no, eso no es poder. Bueno, es, será un debate entonces. Pero en todo caso, están ejerciendo su capacidad de, este, de tomar decisiones y a lo mejor incluso de enfrentar ese, ese, ese poder comunal a un poder eh, que a lo mejor nos quiere avasallar, que a lo mejor nos quiere dominar. Entonces, eh, ¿de qué poder estamos hablando? No? Eh, ¿El poder en un sentido negativo o el poder en un sentido destructivo, represivo, excluyente? No? Eh, y un poco va la pregunta que les, que les hago eh, pues para, para invitarles a reflexionar sobre esto en sus entornos, en sus ámbitos en los cuales ustedes se, se, se desenvuelven. Eh, y bueno, el otro concepto, para no alargar también tanto la, el, el video, eh, tiene que ver precisamente con la idea de Estado, ¿no? Eh, y sobre la cual también eh, regularmente hay mucha confusión. Eh, bueno, la confusión mayor que regularmente existe es cuando eh, confundimos al gobierno con el Estado, ¿no? Y bueno, ya hay muchos que han hablado sobre esto, ¿no? Eh, evidentemente eh, eh, el gobierno, ¿no? eh, digamos un gobierno en particular, eh, un grupo que en ese momento está en el poder, eh, pretende tener el control del Estado, pero no necesariamente ocurre así, eh, porque el Estado es un aparato mucho más amplio que el gobierno. ¿no? El Estado es un aparato que eh, incluye un conjunto de instituciones, que incluye un, un conjunto de relaciones de poder, que incluye la capacidad de un sector para eh, coaccionar a otro, que incluye una forma de control social, que incluye una normatividad o una legislación específica, que incluye también incluso la posibilidad, no solamente del monopolio de la violencia, como algunos hemos eh, dicho, sino también el, el monopolio de la justicia. Es decir, quién determina qué es la justicia y qué no es la justicia. Eh, pero también es una arena de control y de disputa, es decir, eh, el Estado eh, es un es un este es un aparato que está en, en, en, en permanente disputa y en permanente discusión pero no es una cosa en sí ¿no? como decía García Linera en algunos de los videos que habrán visto ¿no? es decir no solamente es eh, no es una institución en particular no es solamente un grupo de gente que quiere ejercer el control sino que es un conjunto de instituciones es un conjunto de relaciones sociales y en ese sentido eh, recuerdo mucho el ejemplo que pone García Linera. Eh, cuando nosotros estamos en un país y, y vamos a cruzar una calle y, y vemos si el semáforo está en verde o no lo está, eh, nosotros nos estamos haciendo parte del Estado, ¿no? Porque el Estado también son ese conjunto de relaciones y de normas que asumimos o que no asumimos, eh, y que incluso eh, hasta cuando, por ejemplo, no sé si somos una organización social. Que está eh, peleando contra una minera y va y pone un amparo o va y pone una denuncia eh, ante una institución, ante el Poder Judicial, para denunciar que esta minera entró de manera ilegal a mi territorio, pues también estamos apelando al Estado, ¿no? Estamos jugando el juego del Estado, ¿no? Porque estamos eh, apelando a él para, para, para exigir justicia, ¿no? Entonces, eh, decir que estamos en contra del Estado, que somos anti-Estado, eh, es problemático. A mí siempre me han parecido muy problemáticas esas posturas porque, igual como con el capitalismo, es como pensar que porque tapamos, nos tapamos los ojos eh, como los niños lo que, y no vemos lo que está allá afuera, entonces lo que está allá afuera ya no existe. Eh, eh, y en ese sentido, por ejemplo, cuando los pueblos indígenas han luchado por autonomía, pues ¿ante quién están exigiendo que se reconozca esa autonomía? Pues ante el Estado. Claro, queremos que se reconozca un, un, este, un territorio como autónomo para que una colectividad, un pueblo indígena, por ejemplo, ejerza su poder, ejerza su toma de decisiones, ejerza su autonomía en ese territorio. Pero la autonomía es en relación al Estado, ¿no? Y es el Estado en el que al final le reconocerá o no le reconocerá esa, este, esa autonomía. Eh, si ya no quiere tener que ver con ese Estado, porque está en contra de ese Estado y porque ese Estado es lo peor, entonces a lo mejor lo que tendría que plantearse es su independencia, pero no necesariamente la autonomía. ¿no? Yo ahí tengo un poco de debate, ¿no? pero obviamente es una postura muy personal, contra quienes están en contra del Estado, pensando que por estar en contra del Estado vamos ya a negar al Estado, cuando el Estado finalmente sigue estando ahí. No, eh, no el gobierno, el Estado. ¿no? Ahora, el Estado eh, no ha existido siempre y no todas las sociedades han tenido Estado. Hay sociedades sin Estado. ¿no? Hay sociedades, evidentemente, que no... Eh, que, es decir, lo que quiero decir un poco con esto es que el Estado es una formación típica de la modernidad, aunque no se reduce a la modernidad. Ya antes de la modernidad habían existido los Estados o han existido los Estados, pero en la modernidad capitalista el Estado adquiere ciertas formas específicas. Y la forma específica que adquiere el Estado principalmente en el capitalismo, es que el, capital, el Estado es funcional a la reproducción del capital. Es decir, Estado y capitalismo no son lo mismo, pero el Estado, eh, desde, desde, la, desde, el, desde la llegada del capitalismo, pues no ha sido otra cosa que una institución o un conjunto de instituciones que se han puesto al servicio del propio capital. ¿no? Y para verlo, por ejemplo, en el caso de América Latina, todos los procesos de privatización neoliberal que ha habido, pues no ha sido otra cosa que poner el Estado al servicio del capital, es decir, leyes para privatizar el agua, para privatizar los recursos minerales, para privatizar los recursos eh, forestales, todo se ha privatizado. Y se ha privatizado a través de leyes que lo que han posibilitado es eh, esta privatización. Entonces, el Estado ha jugado un papel, que es el Estado eh, jugando el papel de eh, promover y fortalecer al capital. Entonces, eh, en otras palabras, en, en la época. Eh, en la era capitalista, eh, el Estado es, es, eh, es funcional al capital, ¿no? No es nuestro aliado, es, es, el, es el aliado del propio capitalismo. Pero eh, lo que han, la, la estrategia que han tenido algunos pueblos o algunos movimientos, eh, algunos se han enfrentado al Estado, pero también algunos lo que han eh, buscado hacer es eh, tomar el control del Estado, ¿no? Tomar el control del Estado para eh, no a lo mejor destruir el capitalismo, pero sí para ponerle límites, ¿no? Límites a la expansión del capital. Entonces, un poco lo que quiero decir con esto es que, eh, lo mismo un poco que decía la vez pasada, o sea, estas dicotomías a veces nos hacen ver nada más un lado de la moneda, ¿no? Y, eh, por ejemplo, hoy día que el pueblo de Chile ha triunfado en las elecciones y que es probable que la constitución que se va a, a establecer este, en Chile sea más favorable al pueblo, y no tanto a la, al, a la derecha y al, al capital, pues eh, es una lucha que se está dando en el marco del Estado. ¿no? Es decir, eh, eso no quiere decir que además haya otras luchas anti-Estado o que estén en contra del Estado en Chile. Por supuesto que las hay. La lucha mapuche, por ejemplo, los pueblos originarios o este, los pueblos que están en contra del extractivismo. Pero eh, en ciertos contextos, en ciertos momentos, han visto que eh, articularse en lo nacional para controlar hasta cierto punto, para buscar el control del Estado, puede ser también redituable para, las, para los propios movimientos. Entonces, eh, un poco lo que yo les, les, les planteo esto, no para que estén de acuerdo conmigo, por supuesto yo sé que eh, esto es muy polémico y que hay quienes no están de acuerdo con esta postura, es un poco para debatir un poco la, la vez que nos encontremos, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes con el tema del Estado? ¿no? ¿Estarían en contra? ¿Estarían de acuerdo? Eh, ¿Qué piensan ustedes del Estado? ¿Qué piensan ustedes del Estado? qué posicionamiento tendríamos que tener respecto al estado o este o los movimientos sociales y las organizaciones con respecto al estado eh, porque aquí en México por ejemplo muchas ONGs pues están en contra del estado pero le exigen recursos al estado ¿no? o al gobierno y eso no deja de ser paradójico entonces este eso es un poco problemático ese tema no este eh, la misma Universidad Nacional a, Autónoma de México por más autónoma que sea, es parte del Estado mexicano, ¿no? Por poner un ejemplo en el caso de, en el caso de México, ¿no? En fin, es un tema problemático, ¿no? Este, y otro concepto importante que creo yo que es importante eh, no dejar de, de vista, no perder de vista, y ya con esto cierro para no, no hacer esto muy largo, es el, la idea de colonialidad. La vez pasada vimos un poco el tema del, del colonialismo y hablamos un poco también de su vínculo con el imperialismo. Y con otros conceptos, ¿no? Pero eh, el concepto de colonialidad se ha puesto muy en boga en los últimos años también, sobre todo porque es un concepto que eh, nos, mm, nos ha servido, les ha servido a ciertos autores o a ciertos movimientos para explicarse eh, el hecho de que, de que siga habiendo eh, la dominación de un pueblo sobre el otro, de una lengua sobre otra, de una cultura sobre otras, ¿no? Eh, a pesar de que eh, los países que impusieron esas lenguas, esas culturas, etc., en teoría ya no están ejerciendo un poder sobre esos países o sobre esos pueblos. Es decir, eh, lo que han planteado algunos autores es que la colonialidad es la forma que encontró el colonialismo para seguir ejerciendo una forma de dominación, a pesar de que el imperialismo y por tanto las relaciones coloniales entre un país y otro se cancelaron a partir de los movimientos y las luchas de independencia. Es decir, en otras palabras, la colonialidad es una forma de dominación, es una forma específica de dominación. ¿Qué tipo de, de, de forma de dominación es? Es la forma de dominación de una cultura sobre otra, de una lengua sobre otra, de una visión del mundo sobre otra, que se expresa en la cultura, en la lengua, en las formas de, de entender y de ver el mundo, eh, que se expresa, por ejemplo, en el racismo también, ¿no? en las formas racistas, y aquí el racismo y la colonialidad se articulan, porque cuando, cuando en un país, en una región, en una provincia, se impone una forma de ver el mundo sobre otras, o se impone una forma de, de, de hablar sobre otras, eh, lo que estamos viendo en estos, en estos contextos es, es una forma muy específica de, de, de relación de poder, pero muy sutil. En donde, eh, digamos, eh, el poder encontró una forma de reproducirse sin apelar necesariamente a la coacción o a la dominación violenta, aunque en algunos casos sí se expresa de cierta manera. Eh, porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy concreto. ¿no? ¿Qué pasa cuando, y creo que ya lo había puesto la, la, en el video anterior, ¿qué pasa cuando en, una, en un contexto, eh, por ejemplo, una minoría se impone sobre otra, por decirlo así? Cuando en una escuela, en una escuela primaria, secundaria, el maestro le prohíbe a los niños que hablen su propia lengua y que hablen la en este caso el castellano, porque es la lengua oficial. ¿no? En ese caso, una persona se está imponiendo sobre una colectividad, les está obligando a, a comunicarse en una lengua que no es la propia, porque si no lo hacen, pues serán reprobados o a lo mejor serán reprimidos con un golpe, con un reglazo. Pero qué pasa cuando... Una persona que habla una lengua, vamos a decir así, una lengua originaria, una lengua indígena, va a una ciudad y en esa ciudad encuentra que él ya no es mayoría, sino que ahí él es una minoría y que es, o se adapta a hablar la lengua que habla la mayoría, o si no, pues tiene todas las de perder en todos los ámbitos, ¿no? En el trabajo, etcétera, etcétera. Incluso, a lo mejor hasta tiene que ocultar que habla esa lengua para eh, no ser discriminado, para no ser segregado. A lo mejor hasta tiene que abandonar también su vestimenta tradicional tiene a lo mejor que poner en, entre paréntesis sus propias costumbres y tradiciones, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, lo que, frente a lo que estamos aquí eh, es frente a una forma de dominación cultural que opera de manera distinta, pero que a final de cuentas tiene que ver con una perspectiva de, de una cultura sobre otra, que en su momento tal vez fue dominante eh, en términos absolutos, y que ahora a lo mejor ya no lo es, porque a lo mejor ya esa élite no tiene el control político, o a lo mejor incluso lo sigue teniendo, pero no, ya, no, ya no bajo la figura de un país sobre otro, sino de un Estado sobre la sociedad. ¿no? Entonces, eh, el Estado eh, eh, o, la, o las formas estatales se convierten en las formas en las que el colonialismo encontró para ejercer el poder a través de la colonialidad. ¿sí? El Estado, eh, digamos, terminó por, por convertirse en eso que eh, en algunos países eh, se, se, se le ha denominado como eh, la nación eh, monocultural. ¿no? Y es por eso que en algunos países, eh, como Bolivia, por ejemplo, Ecuador, ha habido una lucha muy férrea de los movimientos sociales por eh, el reconocimiento de un Estado plurinacional. ¿no? Es decir, sí existe un Estado, pero ese Estado no se corresponde con una cultura dominante, sino con eh, el reconocimiento de una serie de nacionalidades o de, o de, o, o de este, tradiciones culturales que están plenamente reconocidas. ¿no? Entonces, la colonialidad, en resumidas cuentas, es esta forma de ejercer la dominación de una cultura, de una lengua, de, una, de un grupo étnico sobre otro, eh, desde la perspectiva del poder estatal, bajo la sutileza de que eh, eh, lo nacional es la única forma en la que se puede ejercer una forma, una, la ciudadanía, ¿no? Eh, lo cual no quiere decir que la nacionalidad o lo nacional siempre sea negativo, ¿no? Insisto, hay momentos en los que diferentes pueblos y tradiciones se articulan en una sola lucha nacional para enfrentarse al Estado, ¿no? Como lo que hemos visto, por ejemplo, ahora en Colombia, ¿no? Donde múltiples movimientos y organizaciones sociales se están articulando en una sola lucha nacional en contra de eh, diferentes formas de opresión, ¿no? Bueno, pues creo que hasta ahí lo dejaría yo para no no seguirnos extendiendo. Es un tema interesante, complejo, que tiene muchas formas de abordarse eh, y que uno se puede posicionar desde diferentes perspectivas. ¿no? Y reitero, mi perspectiva o mi interés no es tanto eh, convencerlos de mi punto de vista, sino más bien eh, provocar un debate, ¿no? abrir un debate que seguramente será interesante ahora que nos volvamos a encontrar en, en la siguiente sesión.